Seguimos en Nuevo Laredo, Bueno, vamos a la Pulga de Plaza de Toros. Yo no me podía ir de aquí sin conocer la Plaza de Toros. Y bueno, que hay en la Plaza de Toros, pues ya les digo, hay un tianguisote que le dicen la Pulga de la Plaza de Toros. Vamos a recorrerla, a conocerla. Estamos en la búsqueda de ropa. ¿Qué has encontrado? Todo todavía nada, vamos entrando a ver. Pero por ejemplo, esta está de a 20 pesitos. Allá las camisas andan como en 140, el promedio. Ya les digo entre 80 y 140. Hemos visto unas ahí. ¿Cómo están estos? 30. ¿Estos de 30? No, gracias. gracias. Aquí de todo, mira, llaves. Pecharilla y tipo americana, bueno americana, ¿no? Pero ya son a los buenos vallenatos. Hay pollitos, mira, patitos. ¿Cómo son los patitos? 60. 60, son patitos y los pollitos. En 30 pesos. En 30, mira. Este es bien bonito, es como el gancito, mira. 30 pesitos y 60. Gracias. ¿no? Miren, me encontré. Ah, viene con, con cabeza. Esta máscara de dropper. 350 dices. ¿Qué hace con las pilas? Ah, Trae sonidos y si hace su voz, la hace como ellos. Ah, te hace la voz de Luxo y tu padre. Órale, gracias. Nos bueno, seguimos en la búsqueda de unos buenos ropones. ¿Qué encuentras? ¿Unos buenos trapos? Porque ya andamos en arapos o qué. Mira este para que no te atropellen. Este, este no se vende mucho aquí. ¿Sabes por qué? No. Pues te ve la migra con esto desde de aquel lado del río. Igual, igual les cuento ya está como escogidita. ¿Nos levantaríamos tarde o qué? Estamos aquí a unos metros del río Bravo Y miren lo que venden aquí su bolsita para que cruces que está interesante de los increíbles Un pez de los increíbles ¿En cuánto tienes el, el Buzz Lightyear? Este 40 Yo, light, ¿Cómo? Boss Yogurt light. 40 pesitos ¿El Woody no lo tienes? No, no Ahí nos bueno, vamos a llevar este Este Buzz Yogurt light. Aquí hay un pitufo, mire. ¿Encuentra el pitufo? 20. Ese, ese es el pitufo brasero, ¿no? Estamos aquí en el río. Pitufo brasero, ya listo para nadar. Esta es la. No, esa no es pitufina. En la segunda película encuentran ¿no? en una nueva aldea y esta es la mamá pitufa. Esta es mamá pitufa, mira. Ah, por eso trae el gorro rojo y los zapatos rojos. los zapatos rojos. El pitufo trae el blanco. El papá ese, ese, ese. No, pero no son novios, ¿eh? acuérdate, son líderes de aldea nada más. Oh. Porque papi Pitufo tiene otras intenciones con, con otras okay. pitufas. ¿Y ese cuál es? Dice. Clumsy. Clum es este tonto, Pitufo Tontín. ¿Será? Tontín, sí. ¿Será? ¿Será? Sí, sí, no. ¿Será? No, no es que yo yo veía a los pitufos. Son un montón. Son un montón. Son un montón. Sí, yo, son 100. ¿no? ¿Tú, tú, ¿Tú no te acuerdas ¿Sí? no cuando antes decían que eran diabólicos y los sí. este los que ma mi mamá me quemó mis pitufos? Los, también los, el, el troll, la, el troll los, troles, los, los viejitos, los que aparecen. Decían que, que eran los peludos de cabeza ah, peluda. Sí, los y, y, y yo lloré mucho por mi pitufo entonces mi mamá le puso un escapulario católico en serio el, el, el, el, mi peluche los demás me los echaron al, al fuego los quemó mi mamá y mi abuelita pero bueno ya encontramos aquí este pitufín y tuvo ahorita tras, lo voy a echar ahí. al río para que se cruce hay que grabar este ¿dónde parecemos de méxico de méxico pues sí Somos en méxico. estamos Somos en, méxico. en, tú en tú méxico tú también es de méxico <risa> no, del de DF de la CDN ándale porque el DF ya no existe <risa> ya no existe. Chale, nos dieron chilangos pues porque estaba sí, estaba el bonito. De... El Al defectuoso. Y ahora de México. ¿Sabes por qué me descubrió? Porque llegué y le dije. ¡Buenas tardes! <risa> Tenemos hambre. Tenemos hambre, le dije. Mira, ya, ya armamos nuestro paquetito. 120 por todo. Mira, nos vamos a llevar Un botlayer, un pitufo, este, dos legos, un Batman Lego y uno de Call Duty. 120. A ver, ahí van 100 También bonitos. Ya nos estamos armando de juguetes, ¿verdad? Usted, de ropa todavía no encontramos ahí algo que nos, que nos llene que nos llene, vamos a seguir nuestro recorrido que anda el ritmo el ritmo vallenato ¿verdad? Allá me fue a alentar unos vallenatos ahí. ¿Qué es? ¿Esa da 20 pesitos? ¿Qué encontraste? Camisa para bebé. Era esa para el bebé. Pantalón. <risa> Lo vamos a armar con 40 pesitos. Vamos a vestir al bebé. Cahuil. Es como un tamalote, le digo yo. Tamalote oaxaqueño. Hay herramienta. Hay más herramienta, ¿verdad? ¿Cuántas están estas? 3.50, ya. ¿3.50? Sí. sí Niña Tortuga, Adolescente Mutante. Está genial, ¿eh? Y se mueve. Qué bonito está. Mira esto. ¿Qué es esto? A ah, déjala ahí. Ah, es el estirable. Es Pantera Negra. ¿Cómo se llama este? Black Panther. La panta está muy bonito este. Nada es que no, no anda el, el propietario. Lo agarré en 70 pesos. Sí. ¿En 70? ¿De qué es esto? No, ahí dice atrás. ¿eh? Este ahí dice que es es, es que para el... que se peleen los huercos los niños ¿no? es bonito. es mío está muy bonito ese no pero ya hay... con el descuento y todo ¿cuánto? ¿no trae cosas más? ¿no? dame 80 pesos vaya está Me que se, se arme eso sí, algo es algo sí. pues ya conseguimos el Black Panther Black Panther se llama ¿no? <risa> sí. ahí cuánto, pan. 80 pesitos mira ahí está, para EVE Junior no lo muerdas EVE Junior Me encontré estas loquitas, pero. Ya voy supercargado cargado en el avión, creo que ya mi sueño se rompió aquí. Gracias. Andale. Andamos en la, en la chacharación. ¿Cómo, ¿Cómo vas con tus chacharas? ¿Qué has conseguido? Este, me encanta Este, los juguetes. Este, Yo... este es mío. No, hace ah, Yo ando con las brujas pero.. Pero sí, es que a lo mejor no me van a dejar pasar con las brocas en el mira, avión. El ¿Qué hay aquí? Oh, mira un estuchito de golf. Es un teléfono. ¿Eh? ¿Es, un teléfono? ¿Es, un teléfono. es un teléfono. De aquí le de acá. Así, ¿Ah, Casablanca, Sí. ah, sí. voy por allá. Ya nada más, sí, mira. mira el tonka. ¿En cuánto sale el tonka? Sí. 150, sí. Qué bonito, gracias. Andamos de hunters. Oye, ya nos parecemos al cuate barbón, ¿no? Al todos somos hunters. Pero es que a mí no me gusta que dejame la barba porque luego cuando como palomitas y esas que andan, palomitas, las alitas, una pieza de pollo ¿El Hunter? Todos somos Hunters okay, sí. y... <risa> <risa> Así. ¿Qué onda perros? Estamos en el Tianguis de... ¿En de... la Pulga? ¿Cómo se llama esto? Estamos en la Pulga este... Ah, ¿qué onda perros? Estamos en la Pulga de, de la Plaza de Toros, aquí en Novolareo y vamos a ver qué, chacha, nos encontramos, vamos perros Baloncito firmado, original, mira, original ahí autografiado. ¿Quién es? No sé, nada más ahí lo autografió el dueño del puesto. No, el dueño Ponte ahí un lado para que se vea el tamaño, ¿no? Sí, <risa> yo estoy bien chiquita. Así. Mira las plantitas ahí. Mira chalequitos. ¿Cuántos están estos? Estos están Estos los traigo en 450. 450. Oh, aquí está Bender vender, B. Rodríguez. ¿Cuánto es el vender? 17 sí, pidiendo sí, mil por ese y el otro. No, el, el este, el puesto no. No, es que es junto a este. Es que, justo. No, no quiere puesto, sí, solo sí, quiere. Sí. Trae la a ver, ¿qué trae la llave? ¿Qué hace? Um, ese corre, ese camina. Oh, ya, ya. No, así, así está bien. ¿Este mil? No, los no, dos por Los dos por mil. Los dos Oh, muy bien. Este es Mordelón y este es Bender. ¿Qué es eso? Bender de Futurama. Está fumando ahí su cigarro de, de cannabis. Y aquí, oh, sí, qué bonito. A ver. Este es de metal, mira, les enseño. Aquí está su. Mira, está caminando Mordelón. Las cosas que se encuentran aquí en la pulga. ¿eh? Ah, eso, Mordelón. Es como la mezcla de ¿no? Este es de lata, de lámina miren aquí están los está muy bonito muy bonito, gracias sí. ya terminamos ah, nuestro recorrido aquí en la pulga de plaza de toros, esta plaza de toros ¿cómo te fue? ¿qué te llevaste? juguetes, miren, enséñale jálale, jálale, porque vea. Encontramos juguetes, tráiganlos en la mochila. Y bueno, pues está muy interesante el recorrido. Ahí checaron algunos precios, algunas chacharitas interesantes que nos encontramos. Bueno, pues vamos a seguir nuestro recorrido aquí en Nuevo Laredo. Gracias por ver este video. Nos vemos hasta la próxima, chao. Ah, recuerda suscribirte. Te lo va a decir el Black Panther. Suscríbete.